fiesta WPR y los cantores de Bayabón Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica Llega el espíritu navideño a nuestros estudios. Muchas felicidades en esta Navidad. Soy José Figueroa y estamos de regreso con otro sorteo de WowBow Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica. Hoy es martes 6 de diciembre del 2022. Gracias por su fiel sintonía. Los sorteos de esta tarde serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alphalan Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica en nuestros estudios. muy importante que todavía no has realizado tus jugadas Juega que mañana Loto Cash tiene un acumulado de 570 mil dólares y te los puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha que están en 485 mil dólares. El Powerball no se queda atrás, ya son 100 millones de dólares los que se juegan. ¿Qué esperas? Sal a jugar. Bien importante también bajar el app de la lotería electrónica para que estés al día con todo lo relacionado a tus sorteos favoritos y ver si eres un ganador de cualquiera de estos juegos, así que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 Añade Wild Bowl y descubre una nueva forma de ganar. Este es el bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Y de esta manera le damos comienzo a los sorteos de la tarde de hoy con el Wild Bowl. Adelante, vamos a ver cuál es el número que puede cambiar tu suerte. Y ese número es el cero. El número ganador en el Wild Bowl es el cero. Ahora le damos paso al sorteo de pegados. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número 6. Segundo número. 8. Los números ganadores en el Pega 2 son 6-8, repito, 6-8, el 68. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 0. Segundo número. 0. Y el tercer número es.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 El sorteo para la tarde de hoy es el 5. Los números ganadores, escuchen bien, son 9875-9875. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Para más información visita nuestra página web loteriasdepuertorrico.pr.gov. No se pierdan el sorteo de esta noche a las 9. Nuevamente, gracias por acompañarme y que tengan todos excelente tarde.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 Señoras y señores, llegó el martes, ¿Qué, qué bendición, ¿no? En esta época navideña todo es alegría y si no lo es, tenemos que intentar tener la mejor sonrisa, señores. Bienvenidos a un nuevo programa, de aquí estamos. Ya es Navidad, solo faltan 25 días para recibir el 2023. Uno hace una pausa y dice, Dios mío, qué rápido se dio este año, ¿verdad que sí? Yo creo que porque como el año del 2021 y por supuesto... El 2020 fueron años tan lentos por la pandemia. Este año, como ha sido más agitado, hemos aprendido, hemos gozado muchísimo más. Así que damos gracias por tantas cosas buenas. Les deseamos a ustedes que tengan unos días hermosos junto a esa familia, sus seres queridos, que hay mucha gente que viene eh, fuera de la isla, ¿no? Hay muchas personas que se van a despedir el año afuera, mucha precaución y a disfrutar siempre en grande. Recuerde que la fiesta no se trata de regalos materiales solamente, sino de